Thank <laughs> you. Tres grupos distintos haciendo cosas muy distintas. El grupo de mujeres dirigiendo algo que nosotras queremos hacer. Aunque sean tres historias distintas, de tres tipos de formato diferentes, tienen un mensaje en cuanto a la forma de encarar la situación de chicas, jóvenes, dirigiendo... Un mensaje transmitido por una mujer siempre va a tener algo que lo una a otro mensaje transmitido por una mujer, porque aunque seamos totalmente distintas, es una realidad que sea donde sea y seas como seas afronta de una manera o de otra pero bueno afronta ahora la 133 toma 5 yo creo que todo ha sido algo sobre lo que queríamos reflexionar. Aceptar lo que realmente eres y aceptarte como eres y poder ser libre en ese sentido. Estoy súper, súper emocionada por el hecho de que seamos todas directoras mujeres. O sea, es lo que más me emociona, de hecho, porque... Básicamente porque creo que somos las de las pocas personas que hemos hecho algo audiovisual y que seamos mujeres y que todas estamos que queremos hacer algo importante sabes y no estamos ahí esperando a que nos llegue, sino que este, veo la ambición en todos. Estamos moviendo esto para que se sepa, para que se den cuenta de que nosotras también estamos aquí y que, joder, que hacemos cosas increíbles, que nos lo curramos. <risa>